Que tenemos que hacer nada más ser nivel 110 pues para empezar dependiendo cuál sea la clase que seamos ya sea guerrero sacerdote hunter paladín deca da igual la clase que sea simplemente tenemos que irnos a nuestra sede de clase vale nada más que conseguir llegar a nivel 110 vamos a nuestra sede de clase en este caso estoy con mi guerrero estamos en la sede de clase de los guerreros y ya simplemente tenemos que ir a donde está el vendedor que nos vende pues las piezas eh, bueno, me han venido de la cola porque estaba en cola para mazmorras Pero por lo que se ve cuando estaba grabando Justo ha saltado y no podía aceptar En fin Bueno, pues hablamos con el vendedor, ¿vale? En cada sede de clase pues tenemos un vendedor diferente Cada uno para su clase, por supuesto El cual nos venderá el equipo que supuestamente... Vale, entre comillas debería de desbloquearse mediante vayamos eh, desbloqueando logros ya sea por subiendo a con los tejes sueños que si desbloqueando no sé qué desbloqueando no sé cuánto supuestamente cuando digamos a nivel 110 eh, tendríamos una misión y en esa misión pues tendremos en el vendedor nos va a regalar lo que es el yelmo, en este caso, pues como ya yo lo hice hace tiempo, pues no me está regalando ningún yelmo Porque ya lo hice ya al principio de cuando lo subí al nivel 110 Pues en este caso, como podéis ver, pues eh, da igual que hagamos o no hagamos los logros Ya que tendremos casi todas las piezas desbloqueadas menos lo que es la hombrera y las manos Así que ya podéis equiparos eh, lo que es 810 directamente Simplemente lo que tenéis que hacer es conseguir... 500 de oro, porque son 500 de oro Por cada pieza, ¿vale? Podéis comprar el pecho, los pies las, Bueno, la cabeza en el caso de que os lo den por misión o lo, os, os ahorráis esos 500 de oro En otro caso, si no tenéis la misión Pues simplemente la compráis Y ya está, también podéis, podéis comprar incluso los escudos Y las espadas, pero eso da, da igual Porque luego tenemos en, en Dalaran Tenemos un NPC, el cual nos da todas las armas artefactos, así que no tendremos ningún problema. De todas formas, ahora os voy a enseñar, os voy a poner imágenes por aquí, por encima, eh, de los, los personajes que tengo yo aparte, por ejemplo, el duida, el pícaro, también tengo, bueno, tengo varios personajes, los cuales, pues, los, los típicos que tengo para poder enseñar dónde está el vendedor. Eh, tengo, hay clases, por ejemplo, el sacerdote, DK, ¿vale? Tengo varias clases que todavía no tengo a nivel 110, ni siquiera a nivel 10, así que no puedo enseñar dónde está lo que el vendedor, pero bueno, que no es muy difícil de encontrar, o sea, es di directamente entráis en la sede, eh, buscáis NPC, por NPC hasta encontrar pues, el NPC que, bueno, pues os da esta clase de objetos. Ya, lo siguiente que deberíamos de hacer sería lo siguiente. Una vez llegando a nivel 110, nos van a desbloquear las misiones de emisarios, ¿vale? esas son misiones de mundo que debemos de hacer diariamente. Cada día nos, nos dará eh, cuatro misiones de cada mapa, ¿vale? en este caso pues Monte Alto, Torbenheim y Suramar, en este caso no están disponibles, creo que Monte Alto está disponible cuando hacéis eh, la cadena de misiones, pero yo no lo tengo hecho, no sé si es verdad eso o no, pero yo por lo menos solo tengo desbloqueado Valsara y Azuna. En este caso no tengo ninguna misión porque ya las hice, ¿vale? Aquí os dejaré por aquí la pantalla cuando estuve haciendo las misiones y tal. Y cuando eh, voy a, a completar lo que son las misiones y en cada cofre pues nos dará un, una pieza de equipo y luego también por artefactos o recursos gracias de, de la sede o dinero, etcétera, ¿Vale? Eso también dependerá de, nuestro, de nuestra suerte. También podemos tener la gran suerte de que por cada cofre tenemos una, una pequeña probabilidad de que nos suelte un legendario. A mí por lo menos todavía no he tenido esa suerte del puñetero legendario, pero bueno chicos, ¿qué le vamos a hacer? Bueno pues chicos, ya sabéis, eh, luego aparte también de hacer la, las cuatro misiones de cada lugar, ¿vale? De estos tres, estos tres circulitos, cada circuito tiene cuatro misiones, hacemos esas cuatro misiones, y después nos dará una misión para completarla, completamos la misión y ya nos dará lo que es el cofre. Bien. Luego ya aparte de hacer lo que viene siendo esas cuatro misiones Luego también aparte tenemos más misiones de mundo sin completar Por lo que hay algunas por ejemplo como esta ¿eh? Me da una muñequera 840 Este me da unos pies 840, ¿vale? Hay, hay misiones que también te dan por artefacto Que tienes muy bien también para subir el arma ¿Sabes? Cuanto más subas el arma pues más daño vas a hacer Y también podrás desbloquear la tercera ranura del arma Que también te va a, a solucionar mucho el tema del DPS ¿Qué eh, me estoy diciendo este que este? Estoy grabando nosotros solos, sin necesidad de ayuda de nadie, ahora viene la segunda parte de, de esta guía que venía siendo puedes hacer míticas o mazmorras normales mazmorras eh, heroicas, ya que eh, si eres PS te va a costar bastante porque eh, tarda muchísimo en saltarte lo que es las mazmorras en este caso, eh, una más subida nivel 110, con po muy poco equipo, vale, aunque tengas muy poco equipo igualmente te deja seleccionar lo que viene siendo las mazmorras heroicas aleatorias de legión yo no lo recomiendo porque casi todo el mundo va a hacer eso y os vais a, a juntar con un grupo de Lows y no vais a poder matar ni siquiera al Beaver Empezar a hacer mamorra heroica que ahí os soltarán equipo de 8.25 a 8.30 y si os sale forjado pues serían de 8.45, 8.50, ¿vale? Con mucha suerte. Y también pensar que por cada boss tenéis la, la pequeña... Por, bueno, el pequeño porcentaje de que también puede salir un legendario mi opción que no la recomiendo sería hacer vejes Las vejes... ¡Oh, madre mía! ¿Cuánta gente? O sea, estoy un poco <ríe> Solicitado, ¿eh? ¿eh? A ver, voy a decirle que estoy grabando La opción sería la menos... Eh, o sea, la que menos os recomiendo Que sería haciendo VG's Yo he intentado equiparme haciendo VG's Pero es una puta locura Primero porque si, En el caso de que ganes Que claro, o sea, sabiendo que soy, que soy de la alianza eh, La horda suele ganar muchas la, O sea, mucho las VG's eh, Tarda a lo mejor la Entre 20-30 minutos como mucho O más, incluso hay algunas vejes que pueden durar más Más de media hora En el caso de que ganes Abres el cofre y no te da equipo Directamente te da a lo mejor objetos de profesión te dan oro te dan eh, recursos y eso a lo mejor has tardado media hora mmm, a lo mejor cabreando sabes porque las vejescas la, la, muchas veces te, te cabreas no yo en mi caso pues sí y luego al final pues resulta que el cofre que te ha tocado no te dan una puta mierda. Para normales, para sacarte de tu propio equipo. Y después si tienes una hermandad y te ayudan a hacer míticas, pues mejor que mejor. Porque así es como yo equipé mi personaje. Empecé con, con, norma, con normales, luego fui a heroica, conseguí una hermandad. Y luego pues me ayudaron, me ayudaron a equipar a mi personaje yendo a míticas, míticas, míticas. Después a míticas plus, a míticas plus. Y después nos fuimos a bandas. Y así te equipas rápido Espero que te haya gustado el vídeo Sabéis que puedes dejar ese gran like Ese comentario para dejar tu opinión sobre el vídeo Que me gusta mucho leer vuestros comentarios Y nada chicos, hasta un siguiente vídeo